en la mañana de, de hoy tocamos un tema de cómo se le pedía a mi señor Ciber. sin miedo, sin mezquindad. hay que pedirle con ganas y pedirle de todo ¿verdad? no pedirle únicamente para el diario vivir pedirle sin miedo porque ustedes se comprometieron con él ahora, si usted no se ha comprometido con él pues obviamente hay que tener cierto reservo a la hora de pedirle ¿verdad? y luego ni le pedirán porque no tiene compromiso real pero si usted está comprometido con él realmente pídale sin miedo les vamos a empezar en este momento una reunión privada y les voy a enseñar a ustedes el ritual para los pactados oído, el ritual solamente para los pactados los iniciados que están acá presentes los adoradores se pueden retirar ¿Verdad? Vamos a la, eh, la parte de afuera, que van a, le vamos a ofrecer un refrigerio, mientras yo me quedo acá con los pactados para enseñarles el ritual de cómo es que se le pide a mi señor Lucifer para ser escuchado, ¿ok? Entonces, por favor, mi camarógrafo, cortamos las carreras sociales, que vamos a empezar a enseñarles a mis seguidores cómo se le pide a mi señor Lucifer. Lo primero que ustedes tienen